Doctor, doctor, ayúdeme, tengo 60 segundos de vida. Me da un minuto y le atiendo. ¡Ah! ¿En qué le podemos ayudar? Yo comprando una hamburguesa. ¿Qué desea señor? Quiero una hamburguesa grande por favor. ¿Para comer aquí? Aquí no, en la mesa. Me refiero si lo quiere para llevar. Claro, para llevar de aquí a la mesa. ¡Ah! Hombres tomándose fotos. Mujeres tomándose fotos. Oh my God. A mí nunca me salen granos. Pero cuando me salen... Dentro del cuerpo. Qué bien, soy el primer espermatozoide en llegar. Me convertiré en un bebé, y seré el mejor hijo del mundo. Extrañaré a mis hermanos, pero ellos lo entenderán. En otro lugar del cuerpo. ¿Alguien ha visto adelantadoncio? No, no, no. A ese lo mandamos al otro lado. <risa> ¿Qué pasó hermanito, te equivocaste? ¡Coño! ¡Oh, no! No puede ser, ¿dónde voy a encontrar leche para mi hijo? Venga señora, que abajo tengo mucha leche. Estúpido pervertido, vete a la grandísima con tu leche. Nunca podré vender esta leche. Profesor, necesito aprobar esta asignatura. Haré cualquier cosa. Cualquier cosa, haré cualquier cosa, usted me entiende, ¿no? Cualquier cosa. Estudia. Yo tocando la guitarra, cuando chica salvaje aparece. Ey bonita, ¿te toco una? Sí. ¡Oh my god! Te toco otra.